En este, su proyecto, ubicado en Ocean Village, Sosua, República Dominicana, vamos a desarrollar un concepto abierto, tomando en cuenta que la casa va a ser con un estilo moderno, adaptado a la orientación del sol de la zona, adaptado a la orientación de los vientos, al tipo de suelo, el tipo de condiciones que nos presenta la ley de condominio, y tener definido claramente que el objetivo es un objetivo residencial.